Hola a todos, eh, vamos a ver en este tutorial cómo modificar un estilo eh, ya personalizado previamente en, en Mendeley. Eh, bueno, voy a. Eh, lo que vamos a explicar es eh, eh, por, por ejemplo que nosotros tenemos un estilo que previamente hemos eh, Hemos subido ya a Mendeley personalizado porque lo hemos creado adaptado para un, eh, unas determinadas normas que nos piden y ahora vamos a suponer que necesitamos modificar parte de ese estilo que ya tenemos personalizado porque nos hemos dado cuenta de que falta algo. Vale, en este caso lo que vamos a, eh, a modificar es eh, en nuestro estilo, por ejemplo, eh, este caso muy concreto que es que en la cita aquí detrás de eCalls me aparezca una coma. ¿Eh? porque es así como me lo piden en, en las normas eh, vale, ¿qué tenemos que hacer? pues para ello lo que tenemos que hacer es eh, nos iríamos a eh, el eh, editor, a la pestaña View, a, estilos, a los estilos bueno aquí tengo ya unos cuantos de pruebas que he hecho pero bueno vamos a hacer como si eso no, no estuviera ahí, vale, entonces le damos a le daríamos a more style y nos iríamos directamente a la pestaña about y haríamos clic en el editor eh, CSL. Bueno, una vez que hacemos clic ahí, eh, bueno, se nos abre esta ventana y nos hacemos clic en editor visual. Nos logueamos. Bueno, ya una vez que accedemos al editor visual, bueno, esto voy a decir OK. Vale. Para verlo, para que lo veáis un poquito más claro, lo que vamos a hacer directamente otra vez, subir el estilo ese que habíamos personalizado cargando estilo. Hacemos clic en LoA, CSL Style, examinamos. Nos vamos a la descarga reciente, que es donde lo no tenemos, y este es nuestro estilo personalizado, que lo vamos a volver a subir. ¿vale? Una vez que lo hemos subido, lo que queremos hacer es cambiar aquí, ¿vale? en las citas que aquí me aparezca una coma. Para hacer esos cambios, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la parte bien de la cita o de la bibliografía que queremos modificar. Una vez que lo hemos seleccionado, como es este caso, ya aquí abajo pues podemos cambiar. Podemos poner aquí eh, una coma en el prefijo, ¿vale? Que si hacemos aquí ya podemos ver que no es lo correcto porque no lo pone ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es lo corregimos y lo ponemos como sufijo. Es decir, la coma como sufijo. Y ya como vemos, sí que no las ha metido, no lo ha metido eh, ahí en el estilo. ¿vale? Una vez que ya estamos de acuerdo con el cambio que hemos hecho, decimos style lo guardamos, save still y una vez que, mmm, que, mmm, que nos sale esta ventanita le decimos aceptar y down ¿Vale? y en este momento pues ya el estilo nuevo con la coma pues eh, nos tendría que aparecer en nuestro documento formateado si no nos aparece, como es este caso, eh, es probable que sea porque tenemos que hacer aquí un dismiss y ya nos iríamos aquí, referencias, refrescamos, o bien lo que podemos hacer, vamos a desplegar y elegir, ahí está, vale, ya lo hemos cogido, que no lo tenemos predeterminado pero lo hemos seleccionado el listado y ya vemos como ya sí que tenemos la coma metida en las citas Bueno, esto es todo un saludo desde el que hay Antonio de Ulloa y bueno, queremos dedicar este tutorial a los alumnos de, de farmacia que bueno, se encuentran ahora mismo inmersos en la elaboración de, del TFG Un cordial saludo a todos